hola mi nombre es amparo te doy la bienvenida a mi taller hoy te traigo este proyecto es súper bonito a mí me encanta es una bolsita para guardar nuestras cosillas y en esta ocasión la quiero para guardar mis cosillas de, de manicura así las tendré todas juntas y, y a buen recaudo mirad es una bolsa forradita eh, totalmente embutida todas las costuras embutidas y con unas asitas porque así nos resulta más, más cómodo el transportarla y bueno pues aquí también le he hecho una flor que nos enseñó a hacer nuestra compañera y una de mis administradoras rosario bernal y que podéis ver en el segundo canal de youtube que tengo el taller de amparo y sus amigas allí almudena eh, rosario nita <ríe> bueno pues vamos compartiendo con vosotras también en ese en ese canal eh, pues pequeños y fáciles tutoriales con cositas que quedan súper graciosas bueno pues mirad, yo he hecho esta bolsa eh, me parece que ha quedado bastante simpática al menos a mí me lo, me lo parece y bueno pues va aquí cerradita y le puse como os he comentado esta flor podemos tenerla con el bolsillo hacia afuera y podemos tenerla con el bolsillo hacia adentro de las dos formas quedan súper súper graciosa si quieres ver cómo la he hecho vamos con el vídeo bueno pues vamos a ponernos rapidito rapidito que lo vamos a hacer en nada de tiempo es súper fácil y muy muy sencilla mirad yo he cortado en tejido exterior en tejido de forro y en en fieltro podéis utilizar guata, eh, foam, podéis entretelar la parte de delante, yo en esta ocasión me apetece utilizar fieltro porque eh, voy a utilizarla para guardar dentro mis pues mis, pintauñas, mis cositas de manicura y tal, y bueno pues para guardar esas cosillas así pequeñas que me gusta tenerlas también muy ordenaditas y cuando necesito ir al sitio, eh, lo que quiero es darle como un poco de, de seguridad ante un golpe lo que quiero es reforzarla pero si queréis que se mantenga más firme ya eso es a gusto de cada una eh, seguimos eh, yo he cortado 54 centímetros y medio de largo por 25 de alto con márgenes de costura incluido y lo he sacado en los tres tejidos ahora lo primero que vamos a hacer va a ser cogernos el derecho de nuestra tela con el, el fieltro y vamos a pasar un cizaje a máquina o un pespunte pero muy muy al filito, para conseguir eh, unir los dos tejidos y que cuando empecemos a manipularlo nos resulte más cómodo y más fácil yo voy a pasar a la máquina y enseguida vuelvo. ya lo tengo cosido más que nada solo es esto es por sujetarlo un poquito ahora vamos a cogernos lo vamos a doblar en esta posición a la mitad y vamos a unir desde esta esquina, hasta esta esquina y hasta el final, vamos a coser esta L, desde aquí hasta aquí y hasta aquí y vamos a rematar principio y final, vamos a la máquina, bien pues cosido y cosido y nos quedaría una bolsita, ahora lo que vamos a hacer es darle profundidad y vamos a hacerle lo que llamamos las cajas de leche. Mira, vamos a cogernos. Abrimos la bolsa de esta forma. Y unimos esta costura de arriba con la costura de abajo y sacamos muy bien el piquito. Y ahora, desde el pico hacia adentro, vamos a contar 4 centímetros. justo desde donde tenemos la costura justo desde aquí vamos a marcar 4 centímetros y vamos a hacer una línea recta y vamos a coser a máquina vamos a pasarle un pespunte desde aquí hasta aquí rematando principio y final y vamos a hacer igual en esta otra esquina vamos a buscar los 4 centímetros que nos vienen aquí y vamos a trazar una línea recta y así nos vamos a la máquina de coser Vamos a coser las dos partes de la cestita y ahora enseguida vuelvo con vosotras. Bien, pues ya la tenemos cosida a máquina. Vamos a cortar el exceso de, de tejido. Ya veis que se hace en un momento. Cambiad las medidas y podéis haceros un montón de bolsitas, de cestitas en este caso, para todo lo que necesitéis. Incluso queda muy bonito hacerlo como bolso. Creo que un día de estos voy a hacer uno. Porque es que quedan súper originales. ¿Veis? Al hacer esto lo que conseguimos es darle profundidad a nuestra bolsa. Y sobre todo también estabilidad. Vamos a ponerle las, las asitas. Mirad vamos a buscar el centro el centro es este y vamos a medir 3 centímetros y 3 centímetros aquí vamos a colocar las asas yo, como no es un bolso, que solamente es una, una cestita para guardar mis cositas de manicura y demás, pues le voy a poner, mirad, esta cintita. Es marrón oscuro, marrón chocolate, que me gusta mucho, pero no es la de mochila, no es la gruesa. Mirad la diferencia que hay una es finita además tiene como un poquito de brillo un poquito de, de satén y la otra es de algodón súper duro a mí esta me gusta para los bolsos y mochilas pero así para las cestitas que no van a llevar mucho mucho peso me gustan más este tipo de, de cinta pero eso ya a gusto también podéis ponerle un trocito de, de cinta hecha con los tejidos que, que estéis utilizando ya os digo que es queda mucho mucho juego mirad vamos a cortar 2 de 30, 30 centímetros y vamos a cortar a la mitad y estas van a ser nuestras asas, se las vamos a colocar por el derecho. Yo aquí he marcado para hacerme una idea de dónde me va a venir por este lado, pero para hacerlo bien voy a hacerlo como se debe hacer. Dentro. y ahora tres y tres Ahí. tal y como lo tenemos por el, por el revés del tejido vamos a coger eh, los tres centímetros que hemos puesto la marquita la veis aquí pues a partir de esa marca hacia nuestra izquierda voy a ponerle pincitas aquí y vamos a dar la vuelta al asa para que nos quede después bien bien colocadita y lo vamos a poner aquí veis así es como debe quedar para luego cuando la saquemos que la tengamos ya Perfectamente ubicada, y ahora vamos a colocar esta otra de la misma forma. Eh, lo ponemos por la parte de dentro, buscamos los 3 centímetros y la ubicamos aquí. Y nos cogemos esta parte y la ubicamos aquí ahora vamos a cogernos donde está situada las, las asitas y le vamos a dar un pequeño pespunte a máquina muy muy al filo muy al borde porque ahora vamos tenemos que montar el, el forro y no queremos que nos salgan los pespuntes de un lado para otro vamos a pasarle aquí a los dos lados eh, un pespunte pequeñito y con esto tendríamos ya adelantada nuestra bolsita ahora vamos a hacer igual con la parte del forro vamos a, a doblar a la mitad en esta ocasión mi forro no tiene derecho ni revés y vamos a coser la L igual que hemos hecho con la parte de la bolsa una vez que tengamos cosida esta L lo que vamos a hacer va a ser las esquinas le vamos a hacer las cajas de leche y enseguida vuelvo con vosotras Bueno vamos con el siguiente paso mira yo he cortado dos tiras del tejido en este caso yo he elegido el, el de la parte interior y las tiras las he hecho del ancho de la cesta en este caso de 54 y medio por 13 de altura ahora lo que vamos a hacer va a ser coser por el borde superior el ancho de, de prensa telas y vamos a coser toda esta costura recordar rematando principio y final de lado a lado vamos a la máquina bien pues ya lo tenemos cosido es que va de verdad va súper rápido y es que da gusto hacer este tipo de trabajos porque quedan muy bonitos y se hacen en un, en un plis ahora mirad vamos a abrir por aquí por la parte del derecho y ahora lo que vamos a hacer va a ser unir la parte más estrechita vamos a hacer coincidir nuestras costuras voy a ponerla aquí un pequeño alfiler y ahora vamos a cogernos esta parte de aquí y vamos a dejar en el centro dos centímetros sin coser uno a cada lado de la costura vamos a poner nuestro metro justo en el centro y vamos a dejar aquí marcado uno y uno Entonces vamos a coser desde aquí hasta aquí, rematamos, saltamos, rematamos y terminamos en el final. Vamos chicas que casi lo tenemos ya. Pues ya lo tenemos pasado. Mirad, yo voy a coger en este agujerito que hemos hecho y le voy a poner aquí un par de alfileres y lo voy a pasar a máquina. Porque así voy a evitar que estas costuras me enreden el cordón que le voy a meter y así es eh, cuando lo estamos haciendo no cuesta nada y después nos molesta muchísimo va a quedar como si fuese un ojal veis completamente rematado pero por dentro le vamos a pasar un poquito a las costuras bueno no sé si pasarlo todo o solamente un trocito pero vamos lo que es la zona de, del agujerito sí que lo voy a pasar aunque sea solo este trozo voy a la máquina pues nada, al final me he venido arriba y le he hecho todo de un lado a otro. He pasado las, las dos costuras por, por detrás. Bueno, pues ya tenemos esto. Ahora vamos a doblarlo justo por el centro, por donde tenemos hecha la costura. Y yo, en mi caso, tengo un cordoncillo que no es excesivamente grueso, porque no lo quiero para, para llevar mucho peso, lo quiero más bien como adorno como un pequeño toque, mirad, eh, vamos a marcar la anchura que más o menos tenga nuestro cordoncillo para que cuando vayamos a pasarlo nos quede con pues, suficiente holgura eh, yo voy a calcularle más o menos por aquí, que en mi caso serían pues un centímetro y medio, pues mira, dos, le vamos a poner dos centímetros, así va mejor a 2 centímetros vamos a preparar esta, esta parte de la, de la cestita o de la bolsita y le vamos a abrir bien las costuras y vamos a marcar a 2 centímetros un pespunte y se lo vamos a hacer en un momento. Y en esta ocasión como tiene cuadros me puedo guiar por ellos pero si no os recomiendo que con el bolígrafo borrable y un metro o una regla le hagáis justo la medida que, que os salga perfecta y ya de esta forma vamos a coser todo el contorno a máquina bueno pues casi casi tenemos ya la bolsa mirad vamos a colocar la bolsa de esta forma bolsa o cestita a mí me gusta más llamarla cesta la vamos a colocar con el derecho por la parte de dentro Ahora vamos a cogernos la parte que hemos cosido el, el pespuntito para, para meter el cordoncillo y lo vamos a poner de forma que este pespunte nos quede hacia abajo. Lo vamos a ubicar aquí. Y ahora vamos a meter el derecho del forro con el derecho de la cestita y le vamos a poner así, de forma que hagamos un sándwich vamos a poner esta costura con la costura lateral de esta forma la costura lateral con la costura lateral vamos a poner un alfilerillo y ahora vamos a ir colocando la parte de lo que es el, el tejido de donde tenemos para poner el cordoncillo con el tejido de forro. Le vamos a colocar todo alrededor de la, de la bolsita o de la cestita, como queráis llamarla. le vamos a poner todo bien bien colocadito lo vamos a pasar a máquina vamos a dejar como tres o cuatro dedos sin coser para poder darle la vuelta bien pues ya está cosida ahora vamos a darle la vuelta por el agujerito que hemos dejado sin coser la vamos a dar la vuelta por ahí y ya tendríamos nuestra cestita terminada bueno terminado. metemos el forro dentro de, de la cestita y aprovechamos para sacar bien las esquinas y ahora lo que vamos a hacer va a ser coger nuestro tejido vamos a cerrarle este trocito que hemos dejado abierto por donde le hemos dado la vuelta vamos a pasar un pespunte a medio centímetro del borde pues ya está pasada la máquina y ya está todo preparadito mirad yo lo había puesto, tenía pensado utilizar este cordoncillo de, de algodón pero le voy a poner unas florecillas que nos enseñó a hacer nuestra compañera y nuestra amiga Rosario Bernal que lo hizo el taller de Amparo y sus amigas y os recomiendo que paséis por allí porque eh, es un lugar donde eh, Almudena, Rosario, Nita y algunas más, algunas compañeras más eh, suelen compartir sus tutoriales de forma totalmente gratuita en, este, en esta ocasión fue Rosario que nos enseñó a hacer un cuelgabolsos con unas flores muy bonitas, parecido a unos tulipanes la verdad es que me encantaron y entonces he pensado que voy a utilizar cola de ratón para hacer este, este cierre. Mirad, lo vamos a poner eh, en esta posición. Y lo que vamos a hacer va a ser ponerle un detallito de una flor. Tal y como nos enseñó Rosario, eh, se corta un círculo de 10 centímetros. Yo lo voy a hacer en el tono de, de aquí, de, del bolsillo exterior, de la bolsa exterior. Y voy a utilizar esta cola en color fresa y voy a ponerla de una forma que cuelgue un poquito no hace falta que cuelgue mucho porque ya sabéis que luego cuando estiramos cuelga demasiado bueno pues este trocito mide 70 70 centímetros primero lo que vamos a hacer va a ser pasarlo por la, por la bolsita. Lo vamos a posicionar que esté bien, bien fuerte, cogido en la parte de abajo. Y ahora nos vamos a venir por este agujerillo que abrimos. Lo voy a poner así, porque así me va a dar más seguridad. Y lo pasamos por todo el interior de la bolsa. Vamos a sujetar que no se nos escape. y ahora vamos a unir las dos puntitas nos vamos a coger el círculo le vamos a hacer mirad puesto aquí por el centro le vamos a hacer una marca aunque sea solo con las uñas para tener un poco de referencia del de siguiente centro y ahora vamos a cogernos los dos extremos lo vamos a dar un nudo, así lo vamos a trabajar mejor. Bueno, pues lo vamos a colocar de esta forma: al centro, esta, nos vamos a venir al centro y esta al lado y ahora vamos a coger este nudo, no importa que sea muy grande porque luego lo, lo recortaré un poquito, lo que quiero es pillarlo bien con el tejido, vamos a rizarlo primero, vamos a cogerlo bien Y ahora vamos a tirar de, del tejido del hilo y vamos a darle unas puntadas cogiendo bien la cola de ratón para que no se nos mueva. Vamos a dar aquí unas vueltas Y ahora le vamos a dar la vuelta a la flor. Le vamos a poner del derecho. Y ya tendríamos nuestra terminación terminada. Mirad, qué forma más bonita de hacer una flor súper, súper rápido y que nos hace un, un detalle muy, muy bonito. Mira, queda súper graciosa. Pues ya está, ya con esto tendríamos terminada nuestra cestita. Mirad, qué cosa más mona y ya podríamos guardar en ella lo que lo que nos apetezca. Esto lo podemos dejar en esta posición o en esta abierta. ¿Qué os parece? A que es una preciosidad. Pues este ha sido el tutorial de hoy. Si te ha gustado, ya sabes, regálame un like, mi canal te lo agradecerá y nos vemos en el siguiente tutorial si es que te apetece. Un beso amiga, chao.